Y hay un reconocimiento, pues cuando tú hablas con las organizaciones de base, precisamente de que al, al apoyarlos este proyecto les abren las puertas mucho más fácil en las entidades públicas, en las entidades privadas, o sea, ellos se ven más visibilizados y que como con más poder, digámoslo ahí, para poder hablar de igual a igual. En mi condición de asesor del programa de fortalecimiento de capacidades del DNP, el año pasado tuve la posibilidad de acompañar el proceso de formulación del plan de desarrollo de Pau Florita. Y para mí fue muy grato, primero ver, estoy hablando de hoy, hace un año ah, justamente, es que estas mujeres, primero, eh, para todos los ejercicios participativos de construcción del plan, fueron llamadas. Eh, una de las primeras recomendaciones, me acuerdo, que di cuando llegué a Pamplona es no se olviden de las mujeres de Azogurpita, que son muy importantes aquí. Eh, en su momento alguien en la administración me dijo, no doctor, tranquilo, ya las tenemos en la lista para convocarlas. Es una organización reconocida. El otro nivel de impacto también que uno no sabe cómo medir en estas organizaciones, en estos ejercicios, es en la creación de liderazgo, es decir, el fortalecimiento de liderazgo. No es solamente el fortalecimiento organizacional, la instalación en la agenda de una temática que es netamente democrática y muy importante, la reflexión sobre participación ciudadana, sino es también la valorización o no de ciertos liderazgos de ámbito político. Sí, es decir, el mismo ejercicio conlleva a que las autoridades y a los entes que se le está haciendo control hagan mejor su trabajo. Es muy diferente, por ejemplo, que una institución diga oh, sí, voy a hacer efectivamente una cárcel, y si no hay un proceso de control social y de beduría, pues yo diría que su trabajo va a ser más relajado frente a los temas de, de rendir cuentas. A partir de los resultados de ese proyecto se cambió el protocolo de atención Andrés. y se exigió el seguimiento como un, se amplió, digamos que se ampliaron los pasos de seguimiento al proceso. O sea, okay. todo el, la, la, sí, el protocolo de atención, se llama, todo el protocolo de atención de los proyectos productivos entregados por la UAU se cambió a partir de ese proyecto. Y eso fue muy, muy chévere. Uno de los grandes aportes de nosotros es que nosotros pusimos a hablar a la Secretaría de Educación con las instituciones educativas y los docentes. Con la atención que había, la Secretaría de Educación nunca se había sentado ni siquiera a escuchar las instituciones educativas, sino que ellos mandaban los proyectos y ejecutan, ustedes me, ustedes me responden porque yo soy el jefe y ya. No lo sé. Okay, o sea, No lo sé porque, como te digo, hasta, hasta el año pasado nosotros estuvimos actuando como, como vendría y hacer el seguimiento de lo que hicimos en su momento con, con este fondo de apoyo era muy complicado porque entonces era volver a generar la, las mismas resistencias, las mismas eh, malas energías, por decirlo así, con estos rectores y rectores. Pues, nosotros realmente creemos que no ha pasado nada porque igual la escuelas siguen contratando